James Cameron fue un cineasta canadiense especializado en sus inicios en filmes futuristas y de ciencia ficción. Fue el artífice de Titanic en 1997, grandiosa superproducción en la que unió la catástrofe del naufragio con una historia romántica, película con la que obtuvo 11 premios Oscar. 12 años después, el director batió su propio récord de recaudación con el filme en 3D Avatar. Según su madre, la vida del pequeño James cambió cuando en 1968 asistió a la proyección de 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y descubrió el género de la ciencia ficción. Los comienzos no fueron fáciles. Mientras por las noches escribía guiones y pintaba, fue camionero y conductor de un autobús escolar. Uno de sus primeros trabajos en Hollywood fue para la compañía de Roger Corman, quien produjo Los Siete Magníficos del Espacio, 1980, una película en la que James ocupó un puesto en el departamento de dirección artística. Fue precisamente en 1978 cuando escribió y dirigió con Randall Frakes su primer corto, Xenogénesis. Aunque no se estrenó, el cortometraje ya dejaba entrever algunas de las características de la filmografía de James Cameron. Arnold Schwarzenegger colaboró con Cameron en Mentiras Arriesgadas, 1994, un remake de la película francesa de Claude C.D., Dos espías en mi cama, que mezclaba acción con comedia. Tras el éxito de Titanic, Cameron se embarcó en la realización de documentales, como el impactante Aliens of the Deep, Criaturas del Abismo, 2005, en el que experimentaba con las técnicas de formato IMAX 3D. En 2008 su película Terminator tuvo el honor de ser incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. La expectación que generó Avatar 2009 fue enorme. Amparada por una espectacular compañía de marketing, se presentaba como una película de perfección técnico-visual, que utilizaba las técnicas cinematográficas más modernas e innovadoras, y marcaría un antes y un después no solo en el género, sino en la cinematografía en general.